Maximus tenemos un problema. No entiendo por qué, pero hay un montón de peluches. Peluches que sinceramente no me gustan absolutamente nada. Fijaos qué mal rollo da este peluche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué, has hecho? ¿Qué has hecho? Se, ha se ha movido, se ha movido, se ha vale, movido. No vale, entendiendo vale. absolutamente vale. nada. Vale. ¿Usted se ha movido? Yo... ¡Ah! Vale, algo tiene. Vale, vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Maximus Quan, vamos a hablar con la niña del pozo. ¿Qué? Uy, wow, está muy enfadada Hemos hecho algo mal, eh Vale, no vamos a tocar los peluches ¿Os queda claro o no? ¡Los peluches son nuestros! Pero niña del pozo, ¿cuándo nos vas a presentar a los demás niños? Si os los presento, os vais a arrepentir Ay, mi muñeco No entendiendo vale, absolutamente nada loca. de lo que estoy viendo Vale, chicos, creo que es hora de irse ¿Qué quieres? Vale. ¿Qué te hemos hecho? Vale, vale, tranquilízate No vamos a volver a tocar los peluches Pues hoy os vais a cagar Vale, vale. What the fuck, no entiendo nada Vale, estoy, no flipando. No, no, no. estoy flipando, estoy flipando Estoy ahora mismo flipando Mira cómo está andando No entiendo nada Tú, Nacar, ¿qué haces ahí? Oh, me he de espaldas, tío, Yo qué sé, tío oh, Me he dado oh. con este hierro, tío ¿Qué es esto, bro? Oh. Chicos, chicos, una cosa que me acabo de dar cuenta es que La luz de la caseta del calvo está encendida yeah. Madre mía, hay que irse aquí hay... ¿Por qué no nos encerramos en una cae, habitación y ya está? No, no nos va a pasar nada ¿Salvo? ¿Algo? ¿Salvo? ¿Algo? ¿Calvo? ¿Calvo estás ¿Pues ahí? Está la maldita luz de la caseta encendida Calvo estás... Calvo, ¿estás? Vale, Uf, no. Se acaba de apagar la maldita luz de la fucking caseta Y recordaros que detrás de la caseta del Calvo hay como una puerta super mega ultra secreta Que no sabemos lo que hay dentro Comentar qué creéis que hay dentro Equipo, Equipo de, de investigación. investigación Necesitamos descubrir lo que hay en el pozo Por lo cual vamos a tirar comida a ver si esos niños salen Yo tengo unas hamburguesas Yo tengo un poco de calamares Y yo pan más duro que yo no olvides suscribiros al canal porque más del 60% de la gente que no está Suscrita al canal Por lo cual no seas tú del 60% que no está suscrito Y suscríbete que es totalmente gratis Además, hay vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 sin fallar ningún solo día ¿Y cuántos hay chavales? 50.000 likes! Pues 120000 likes Y ahora sí que sí, vamos a tirar la a ver si los niños salen ¡Toma! Eso tiene ¿Ola? pinta de capetado, eh ¡Ostras! Los caramales han ido, eh Niños, ¿os gustan los calamares? Vale, Guille, fuera bromas. Cuédate ahí mira si están los calamares. Sí, sí. venga. Cuédate tu becario. Creo que la primera opción no ha funcionado. La segunda opción sería tirar un montrazo de hielo. A ver qué pasa. Y no olvidéis, artoboda.com en la primera línea de descripción lo tenéis justamente ahí abajo. Pedírselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar. Tenéis un montón de ropa disponible, camisetas, sudaderas, gorros, absolutamente de todo. Así que... ¡Ostras todo hielo! hielo! os congeláis, niños! Creo que no nos están haciendo nada, nada de caso. Tercera opción: coger cada uno un peluche y vamos a tirar todos los peluches y vamos a balear a la niña del pozo hasta que salga y nos diga toda la verdad. 3, 2, 1, ya, ¡tira! ¡Oh! No me ¡Tira! ¡Al pozo! ¡Diga el pozo! ¡Diga el pozo! ¡Dinos toda la verdad! ¡Dinos toda la verdad! ¡Vale, paramos pero si nos dices la verdad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí a las 3 de la no mañana? ¿Por qué no nos lo vas a decir? Porque, porque si no nos van a hacer mucho daño ¿Pero cómo les van a hacer daño si son niños? Porque tienen poderes ¿Cómo ¿Qué poderes? Ya, va, ¿Cómo van a tener poderes? ¿qué tipo de sentido tiene que tengan poderes? Que sí, que tienen poderes ¿Pero qué tipo de poderes pueden tener unos niños? Es pues, que no es verdad Que no nada. harta tío, que como mucho pues son niños más espabilados y ya está ¿Pero qué poder van a tener? ¡Dispárale, por 20, ¡Dispárale! pum, pum! ¡Dinos qué poder tienen los niños! ¡No tienen padres, son huérfanos! O sea, no es un poder sí, ya no, Eso, no es un eso poder, yo también ya es lo poder. sabíamos Anda, iros a dormir porque ya casi son las 3 Y todos van a salir Bueno, que vengan, que Se van a, a, hacer. a ¿Me, ¿Me van a tirar un trozo de pan? Creo que tengo una idea muchísimo mejor <risa> no, que, que nos, nos vamos a arrepentir El caso Maximus Squad es que acabamos de construir un super mega Ultra fuerte, super gigante Para esperar a las 3 de la mañana Y espiar absolutamente todos Los niños que salgan Aquí tenemos la zona de protección Pues yo seré el vigilante de toda la casa Y yo simplemente voy a relajarme aquí porque primero no va a pasar nada después esto está calentito y yo máximo squad me quedaré aquí con la manguera de agua por si salen Ata los niños problema. la manguera no funciona, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo que no funciona? porque nos han cortado el agua, sí, me cago en la leche de verdad, ¿quién no ha pagado la factura del agua? que sé, no sé de qué nombre está, si becario de no, no, no, no, leche, no, cago, no, tío, Ay, no becario, becario, tío, becario pues chicos tenemos 30 segundos para coger cosas para subir esta noche corre, corre, corre, no, fuerte fuerte, fuerte, está fuerte, bro. fuerte, fuerte Fuerte, sí, sí, becario sí, sí. Eh, Pero, pero, pero, pero eh, um, Se nos acaba de deshacer el maldito fuerte ¡Madre mía, del amor hermoso! Y mientras que los chicos están buscando absolutamente Todas las cosas de cuando no olvides de suscribiros a Gak, Que es totalmente gratis, darle un pedazo De like a ver si llegamos a 50.000 likes Porque si llegamos a 50.000 likes Y hoy se suscriben más de 5.000 personas ¡Tendréis una sorpresa! ¡Que ya viene los ¡Aaah! Pero, pero pero Y es que me cago en la leche. Ver, pero cariño, ¿nuestro es fuerte? Me ha reventado, Guille, vale, que tenía la mano aquí debajo. ¡Levanta! ¡Que pesa una tonelada! Sí, me, ¡Me cago en la que maldita levanta, leche! ¡Me has no roto cosa. todo! Tío. ¡Habéis reventado oh. nuestro maldito negocio! ¡Maldita fuerte nuclear! tío Joder, ¡Nuestro fuerte ya vale. no existe ¡Que sí que existe! Se puede construir de vale. nuevo. Vale. Vale. que estaba buscando una cosa más importante. Bueno. La sal. Todo el tonto. ¿Qué Va. tiene que ver la maldita sal? Pues si viene un niño, le hago sal. sal ¿Tal? ¿Talías? ¿Talías? Eh, eres tontísimo Like porque yo tengo una bolsa de basura donde me voy a tapar toda la noche porque empieza a hacer frío? Tenía más cosas pero la verdad que me las han robado ¡Basura ¿No como con... él! <risa> <risa> Suscribiros a todo el mundo porque mira lo que tengo Unas tijeras que me pueden servir absolutamente para todo Y una chaqueta para no pasar flip Bien, becario, bien, becario. Y yo no llevo saco de dormir porque llevo harta moda A mí no me hace falta, siempre estoy calentito con mi suegra Efectivamente, porque además lo tenéis en la primera línea de descripción Ir a pedírselo a vuestros padres porque estoy seguro que se lo van a comprar Y he traído unas anchoas por si entra hambre Y un poco de papel por si acaso Muy bien, por si necesitamos cagar Que la verdad es que becario es bastante cagón Yo he traído, para no aburrirnos, mi 1000 libro máximo Squad. que lo tenéis en la primera línea de descripción O también en absolutamente todas las librerías Estamos top número uno Muchísimas, pero que muchísimas gracias. Decíselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar segurísimo. Porque ¿dónde están, chicos? En, en las librerías más cercanas. cercanas. Aparte, he traído un pedazo de NER. Por si acaso viene alguien, le reviento la maldita cabeza. También un cuchillo, por si acaso, de plástico. Pero bueno. Y muy importante, chavales, una caja para que no nos contamine la luz de la luna. Porque la verdad es que hoy la luna. ¿Pero ¿Qué luz de la luna? Deja eso. Si os fijáis, está completa. Uy, uy, uy, uy, uy. Así que yo que vosotros Me cubriría, chicos Y la verdad es que nos vamos a poner a dormir Hasta que pase algo Hasta luego Decidimos dormirnos hasta que fuesen las 3 de la mañana Para intentar pillar a los niños Pero esto fue lo que pasó No, no hay ningún gol, tío, cuidado. Que está la luna llena y la verdad es que no hace nada de gracia. Escúchame, escúchame, acabo de escuchar sonidos ahí y también detrás, donde la casa está del caldo. Tío, pues, mañana investigamos. No, mañana no podemos investigar, Machara. Tenemos que ir ahora y ya. Calvo. Calvo, somos nosotros Sé que estaré enfadado, pero abre Joder, se, se acaba de se apagar apagaron. La maldita fucking luz es que necesitamos hacerle una venganza al calvo nacar. Pero es que no sé qué le podemos hacer, tío Yo tampoco Vale, si le metemos un montón de petardos en su caseta nueva Podría estar bien Sería una buena venganza por lo de Ari Así que, Maximus One, si queréis que le tiremos un montón de petardos al calvo, Dadle un pedazo de like y suscribiros al canal Que más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita Creo que el calvo tiene una nueva mascota. Es que, ¿qué Pero, maldito animal puede ser creo ese? Que es un animal muy raro, ¿eh? Yo no entiendo nada. Acaban de bajar O sea, que confirmamos que la maldita nueva caseta del calvo Otra vez hay malditos túneles ¡Me cago en la leche! Claro, todas las casetas del mundo están conectadas entre sí, las del calvo, tío imaginaros que hay miles y miles y miles de calvo, de hermanos del calvo Que se conectan entre... Lo que acabamos de descubrir <ríe> ¡Chavales, chavales! No. Despierta, despierta, no. Despierta, despierta, no. ¡Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, maldita. Despierta, maldita, maldita, despierta, despierta, que acabamos de descubrir espierta. una cosa muy tocha espierta, del calvo, tío! ¡Escúchame, espier que. Vamos a descubrir oh, oh. una tocha super mega ultra tocha, pégale, reviéntalo, reviéntalo. ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? Vais a flipar con las cosas que acabamos de descubrir. Se lo contamos, harta. Eh... Um, contarlo no? ya? se lo contéis ya? Vale, chicos, lo que acabamos de descubrir la caseta del calvo creo que no tiene nombre. Tiene unas cosas que no tenía la maldita caseta anterior. Lo primero es que tiene luz, que eso ya lo sabíamos. Lo segundo es que creo que tiene una, una mascota o algo súper raro porque se escuchan cosas raras ¿Cómo? dentro de la caseta. Sí, sí, se escuchan cosas muy duras. No sé si son ratas o son otras cosas Pero no tengo ni maldita idea Tercero, la caseta sigue teniendo túneles Hostia puta tío, otra vez una casita del tío. Vale chicos, y la cuarta cosa Que creo que es la más tocha mm, Yo no la contaría, yo me iría a dormir Todos tranquilos no, Mejor, mejor. me esperaría un rato no, no, Hasta no, las 3 de la mañana A ver si salen los niños del pozo. Y punto pelota Volvimos a dormirnos absolutamente todos Y la verdad es que lo que pasó no fue nada gracioso Sí, no, chavales, no estoy vale chavales, escucharme, tío. escucharme. Acabo de levantarme y acabo de ver absolutamente todo esto <tose> mojado. Para mí es ¿Qué ¿Te que hay algún niño. Yo, bro, no hay nada en el agua. Sí, mira ahí, sí, mira. en la cascada. Bueno nada, lo siento, chicos. Va, Vamos a dormir, que falta nada, nada, nada para que sea las 3 de la mañana. Bueno vosotros dormiros y ya. Uf, sí por favor no me expirte. A ver si ahora no me pierdo el sueño tío. Hasta mañana, chavales eh. ¡Ah! Vale, vale, tranquila. Vale, tranquila, no te vamos a hacer absolutamente nada. No te vamos a hacer nada. Absolute... Tranquila, Estoy humo. para este momento digo esto. Una de no, no. humo. Y la sal, y la sal. Y la sal. Y la sal. por ahí. Y, y la sal por ahí. Por ahí? Por ahí. está Salido, star, vale, sal. Andamos, sal por ahí. la por el pelo Vale, vamos? Vamos, vamos, vamos a correr, correr, corren, corren, Vamos a el